Hay novedades en relación a Nicole Neumann, Fabián Cubero. Se cansó. Fabián Cubero se cansó. Lo que me cuentan es que mucha gente de su entorno le dice ¿Por qué no salís a hablar? ¿Por qué no salís a mostrar comprobantes? ¿Por qué no salís? Y él dice no. El tiempo va a hablar. Yo estoy tranquilo conmigo mismo. Bueno, sí decidió un cambio de estrategia. Cambia de letrados, cambia de abogados. ¿Cubero? Eh, sí, cambia de abogados. Ya se había hecho en, un en una última audiencia que tuvieron hace algunos meses, eh, ya ahí habían hecho un pedido, ¿se acuerdan? Que acá creo que Laura lo había explicado muy bien, eh, Laura Ufal, que en su momento habían hecho un arreglo económico muy alto cuando recién sí. se separan, eh, porque Fabián estaba todavía como jugador eh, profesional de Vélez, ahora sigue ligado al club, pero de otra manera, bueno. Ya habían hecho un pedido, para, eh, una, un pedido de reducción cuota? de cuota alimentaria, claro. pero hay otro tema... Y tiene que ver con lo siguiente. Desde la pandemia, Fabián Cuero y Nicole Neumann tienen la, eh, el régimen de, de crianza es compartido. Ah. O sea, están 15 días con Nicole, 15 días con Fabián. Eso no había salido nunca. No. Esto es lo Porque que. Porque eso me... cambia, cambia completamente. <risa> Todo. Entonces ahora quiere ir de manera más aguerrida. O sea, el cambio de estrategia judicial de alguna manera que tiene Fabián con este cambio de abogado. Es decir. Si desde la pandemia yo estoy criando en igualdad de condiciones a mis hijas... ¿Por qué, ¿por qué la te... cuota? Exactamente. De hecho, hasta hasta dicen... De hecho, una de las chicas está viviendo conmigo, no está yendo los 15 días, hasta quizás Nicole debería pagarme a mí algo, <risa> o, o pasarme algo, porque la más grande... Cambió. Se, exactamente, se queda todos los días. Así que arremete de alguna manera como ya... Una... ¿Cómo necesito un abogado en este momento? Sí. Para saber si esto se puede hacer, la verdad que nunca lo contemplamos de ninguna bueno, manera. En sí, realidad sí, sí. ya en la audiencia sí, sí. lo que habían pedido era el tema sí. de la reducción de cuota alimentaria y habían pedido que se revea esto, o sea, lo que me habían explicado es que lo que plantearon fue... Que se revise porque había cambiado la situación. Claro, o sea, porque yo porque lo, que no sabía, con, Maite, que lo que no sabía, Maite, que es interesante lo que estás diciendo, es que cuando tienen la tendencia compartida, eh, cambia la mantención de los hijos. Claro. Cambiaría, ¿Qué? digo, de 50 y 50. La verdad que nunca, sí. nunca lo había escuchado. Sí. Y es, a veces usan 15 y 15 días, una semana, y una En este semana, caso son 15 días claro curtas. Claro. Y cuando es así, sí, se pasa solamente por los 15 días. Porque lo que Fabiano o el caso, el que tenga en mantener la familia, sí. pasa alimento... Por los hijos, no por la persona. Claro, bueno, o sea, realidad... Pero lo que, vos, lo que vos estás diciendo? Sí. Es interesante, Maite, por lo siguiente. Porque hay algo que pasa con, con el entorno de, de Fabián, de mica que hablan constantemente. Es algo que, que está en, en charlas de amigos, en gente que los, que los frecuenta, que, que tiene mucho vínculo con ellos. Esta cosa de... de de que ellos tienen muchas cosas para mostrar, que no las muestran. No las muestran, bueno, no las Pero, pero, pero sabés es que estaban... de, en sí. me llegó por diferentes lugares. Un día estaba en una, en una comida eh, que había personas muy cercanas eh, a ellos. Yo estaba en, en otro sector, pero la verdad que había parado un poco la oreja y escuchaba eh, eso puntualmente que decía una persona muy cercana a mi cabiciconte, eh, que yo después me dijo, yo no sabía que eran cercanos, claro. y hablaba de, de la cantidad de cosas que ellos callarían, ¿no? Claro. Y de pruebas que tienen. Que, que la mostraría la, a Nicole de, de, de otra manera, no diferente claro. pero yo digo, bueno, pero quizás también él es amigo, y yo dije, bueno, quizás no. lo dice con esa intención, no, o sea, la tiene una otro, de las claro, campanas pues, claro, tal otro... cual, ese ente, ente, yo digo, ¿Hay es hay para tomar con pinzas las cosas, que, ¿no? Que me dicen por la que Fabián no querría hablar y nunca nos contesta, y porque obviamente nosotros también le escribimos, sí. y mismo Mica tampoco habla de este tema y, y dicen que tiene que ver con que siente que las chicas ya están grandes y leen todo. Entonces dice: No quiero contar nada que genere una pero, noticia. Pero ¿Y qué pasó lo de, con lo de pronto? Que terminen leyendo. Bueno, bueno esa fue la única declaración, sí que terminó dando. Pues pero... eh, con respecto Ayer estuvo acá Guadalupe Guerrero y me parece sí. interesante porque ella fue abogada de Nicole mucho tiempo. Sí. ¿Por qué ella deja eh, de representar a Nicole? Que no estaba de acuerdo con muchas cosas que en su momento mm. le pedía Nicole a Fabián. Entonces, ella decide... Que, da un paso al costado. A ver, era una situación de la cuota alimentaria, eran mucho más chicas las chicas, de la, del régimen de visitas, sí. de cosas que se le pedía a Fabián, que ella creía que era excesivo. En realidad, entonces Guadalupe, Guadalupe es da un paso al costado. Sí. Absolutamente, es mucho sí. más conciliadora. De hecho, siempre tuvo un perfil bajo y trató de hablar de la manera más respetuosa de Nicole y Cubero, sí. por eso viste que viene acá y no habla. Sí. Ella cuando decide dar ese paso al costado, Nicole sí. vuelve con otra abogada, que con Maite la conocemos, una abogada que no quiere hablar, porque ella decide no dar ninguna declaración a la prensa por pedido de Nicole. Sí, claro, porque también ah. lo que me explicaban es que en general, igual los abogados, porque eh, mismo también tratando de hablar con la nueva letrada de Cubero, no hubo manera, lo que me explicaban es que tratan de ser muy cuidadosos porque, como decía Pablo, la plata que se pasa es para los menores, no es para los padres, no es para el otro, no es para tu ex. Sí. Entonces, indirectamente estás revelando información relacionada a un menor no, y siempre claro. se lo trata de proteger al menor. Y lo otro que me enteré, es que, ¿se acuerdan que en su momento cuando ellos hacen la división de bienes conyugal, sí. hacen un acuerdo y demás, termina quedando una deuda, unos números más menos, cuando empiezan con, ellos tenían varias propiedades, un número a favor de Cubero. Me hablaron de más de 15 mil dólares, que sería una deuda que Nicole ¿Sí, tiene todavía al día de hoy, hacia Fabián, siguen teniendo en común un departamento en zona norte que lo alquilan y ese alquiler cobran mitad sí, igual, de él, sí, mitad de ella... Eh, la casa que tenían no, la vendió y Nicole se compró esta otra que es donde vive momentáneamente hasta que compren una con, con Manu pero que el enojo un poco es encima la que me debe plata es ella, digamos claro, de alguna y nunca manera, lo había dicho. claro y no no lo no, no, no, no de hecho? hecho no me lo tampoco me lo contó él porque ya te digo Fabián no, ni contesta, pero me hablan de una deuda de más de 15 mil dólares que Nicole tendría al día de hoy con Fabián que quedó la pendiente. Dijo otra cosa porque si a no, él no, fue no, el que no, le, le prohibieron... porque son cosas diferentes. Claro. Eh, o sea, él tiene pero, por un pero, lado pero que... no mezcla, porque si dice, no, encima la que media plata es ella él bueno, termina pero... mezclando el tema de la cuota alimentaria con lo, los negocios o las la propiedades no, pero pero la lo de la, la, de la, la cuota alimentaria es. pasa a ser confuso con esta información que me entero ahora a ver, en su momento lo contamos a él le hicieron eh, esa medida judicial que fue no poder salir del país avisaron cuando volvió del país le avisaron que no iba no a salir, salir del claro. país y no saldaba esa deuda que al día de hoy está saldada eh, pero el reclamo que está haciendo hoy por hoy con este nuevo abogado Es decir, si desde la pandemia estamos con tenencia compartida ¿Por qué yo tengo que seguir pagando la y, cambio, y él paga el colegio ¿Y el y la cambio obra de abogado tiene que ver con eso? ¿Tuvo que ver porque el otro no lo... No lo hizo, no... Sí, en realidad los pedidos se hicieron, porque ya te digo, en la audiencia que tuvieron estuvo plan este planteo puesto sobre la mesa. Porque es la primera vez que lo escucho. Sí, pero me cuentan que en esa última audiencia ya se había planteado esto de, bueno, che, si están diciendo ya no es lo mismo, lo que pasa es que... En todo momento se mantuvo el acuerdo que habían hecho en su momento, claro. que también un poco lo que me dicen, y creo que Laura acá también lo había contado, en su momento, cuando se separaron, él estaba en una situación... Un poco la postura fue, bueno, dale, firmo lo que, lo que quieras. Sí. Fue un acuerdo muy bueno, claro. eh, en, de alguna manera a favor de, de las chicas. Sí, pero para mí la tenencia compartida es lo que cambiaría completamente... Claro. ¿Se acuerdan eh, que explicaba no. eh, sí. la abogada Guadalupe? ¿se sí. se llama sí. sí. exacto. Explicaba esa nueva manera de. Que lo hacen mucho. De, claro, que lo mucho, hacen mucho, sea, que bueno. como es compartido no le pasa no. cuota a ninguno, ninguno de los dos lados. Y está bueno que ah, es por ahí. Ah, no, se pasa cuota con el coleguero. Los equipos sí, arreglan el tema del colegio. Y no, el tema. no, se arreglan algunos casos. En este caso se lo se que les cuentan es que eh, él se hace cargo del colegio y de la obra claro. social. Claro, que es carísimo, eh, eso, porque las chicas van a un muy buen colegio. Se, es ese muy se y se al director o El colegio es un colegio sí, es un muy bueno. Es un buen colegio claro. eh, sí, claro. que, que de hoy, hecho me hoy, contaban también colegio, tiempo, que en un claro. momento Indiana tuvo intención de cambiarse, porque había una amiga de ella que se iba a cambiar de ese colegio, y que Nicole se mantuvo firme que y quería que, que no. no. continúe. Bueno, Les fuimos a buscar a Nicole. Aguardamos un segundo, eh. eh, Cari.